más de 8 goles fueron los necesarios para el primer gol del Veracruz en CEU en la jornada 7 del clausura 2018 vaya jugada y una bonita resolución del Puma Chávez abrieron el marcador a media semana, es por esto que tenemos los mejores goles en conjunto del Tiburón del Club Tiburones Rojos de Veracruz vaya que ha habido buenos goles y los tenemos a continuación Jornada 8 del clausura 2015, Veracruz mantenía el invicto y jugando en el Estadio Jalisco ante Atlas marcaba un muy bonito gol para aquella temporada de sueño del 2015 de Carlos Reynoso. Jugando bien desde abajo, centro pasado para Furch, quien con la cabeza al espacio deja el balón para que el Keco Villalba llegando, haga un recorte hacia el centro, el portero nada que hacer, golazo pegado al poste izquierdo. El tiburón lo ganaba 1-0 en aquel entonces Viniendo de atrás y con un marcador muy abultado 3 goles a 2 El Veracruz se pone adelante en la jornada 4 de la apertura 2017 Con un golazo del recodo Valdés Después de 6 toques cerca del área El tiburón movió la defensa del Santos Y con una vaselina el recodo hacía un golazo Luna tiene la marcación de Arteaga, adiós a Gael, servicio por abajo, Keco Villalba en el área, cuidado, se viene el tercero, la resolución es maravillosa, uh, el golazo es de los tiburones. El tiburón daba la sorpresa en CU ante unos Pumas líderes, vaya pase de Carlitos Esquivel, flotadito y el Puma Chávez, golazo, golazo del Puma. Está por digital Toluca Puebla sí, ¿no? Señor. A través de la aplicación En tu celular incluso la puedes ver De Univisión Deportes O en la página de univisiondeportes.com sí, Abres tu computadora y sigues viendo Pumas Por la televisión Pero aquí te vamos a mantener informado De cómo va el diablo Esquivel con la pelota, levanta, buena Para Chávez, Chávez el primero El mejor torneo en torneos cortos por parte del cardumen. Valle, equipo de ensueño. Casartelli, el matute Martín Rodríguez, Arcel, Flores Chuy Gutiérrez. Mucho jugador de mucha talla, inolvidable en la memoria del tiburón. ¿Y les, ¿Cómo le está faltando a Tigres? La verdad es que, por ejemplo, el empate anterior... Ocurre en un momento tan difícil que el mismo Hugo Sánchez había pedido, había pedido que se le cambiara la fecha por sus compromisos en la Copa Libertadores. Pero la directiva de Tigres se rehúsa a hacerlo. El mejor gol en toda la historia en conjunto del Tiburón. Vaya tarde aquella en el Nemesio 10. Tocaron como los dioses. Más de 15 toques. Vaya golazo de Mancilla. Vaya golazo del Tiburón. Tocando para Ciña. Se mueve baladez La pelota va para Esquivel. Como la estaba bombeando. Pero no pasó por la buena marca de Victorino. Y Luna la juega con el negro Sandoval. Otra vez Braulio, la juega viene el Veracruz, Tresor Moreno, Damonte, ahí está el tiburón, salió muy bien el cuadro Jarocho, aquí viene Domínguez, se mueve Mancilla, también Tresor Moreno, para él la pelota, logró devolver, sigue Domínguez, tocó para el negro Sandoval, el toque para Domínguez, desborda Domínguez, centro para Tresor, Tresor ¿qué va a hacer, tocó para Mancilla, gol de Veracruz, gol. Saliendo desde su propia cancha, tocando la pelota y culminando un jugadón para el equipo de Veracruz, cuando salga. Estos han sido los mejores goles en conjunto el tiburón. Vaya recuerdos, vaya momentos. Mi nombre es Paquito Manero. Nos vemos en el próximo video.